¿Qué pares de Forex son los mejores para operar actualmente? Hay que decir que es actualmente, ¿por qué? Por todo lo que está sucediendo a nivel económico y cuando se ponga a lateralizar el precio, pues obviamente, o sea, cuando se pongan estas zonas de aquí, obviamente no hay que operar. Esto solo entendemos con la fractalidad y con la acción del mercado institucional. Pero entonces, ¿qué, ¿qué pares son mejores ahorita para operar? Me voy a ir a la plata, voy a explicarlo con la plata. Voy a irme aquí a mensual Y les voy a decir por qué estos son los mejores pares para operar ahorita Lo que es la plata y el oro contra el dólar ¿Listo? Entonces presten mucha, mucha atención Tomen nota trader Y bueno, vamos a empezar Miren, acá hay un impulso y un retroceso y un impulso Esto es a nivel anual Esto es un análisis anual A nivel fractal anual Acá obviamente el MetaTrader nos da solo hasta mensual ¿Listo? Pero entonces, yo ya lo entiendo, porque si yo me voy a Trading View, que eso lo voy a hacer dentro del canal de Telegram, ahí podemos ver la parte anual. Entonces, ¿de dónde viene este, este trade? ¿De dónde viene? De esta zona. Es una zona de liquidez, donde hubo un desequilibrio fuerte, una zona de demanda. Acá se forma la oferta. Esta es una oferta primero. Luego cae el mercado. Y luego se apoya directamente ahí el precio. Miren lo bonito que es la fractalidad. Por eso es necesario que aprendas la fractalidad si quieres llevarte al siguiente nivel. Y luego empieza a realizar el brazo. Que sería igual que este acá. A nivel mensual. Fíjese usted, trader. Cómo aquí ha subido tan drásticamente el mercado. Esto fue obviamente una crisis que hubo. Eh, los años pasados. Vamos a ver qué año fue. De pronto fue en el 2008. Bueno, acá dice que fue en el 2020 y se impulsó el mercado, se impulsó el oro fuertemente. Posiblemente aquí está haciendo lo mismo. Obviamente luego va a llegar a esta zona de aquí y posiblemente haga una retracción. Este es el take profit que podríamos manejar a nivel fractal del impulso que hay aquí a nivel mensual. ¿Listo? Presten mucha atención. Recuerden que voy a estar subiendo una clase diaria en el canal de YouTube, es decir, aquí. También recuerden que deben agregarse al canal de Telegram para cuando abran los cupos para la sala de trading en vivo. Recuerden que en la sala de trading en vivo vamos a tener coaching en vivo. Voy a trabajar contigo, voy a trabajar tu mentalidad, voy a hacer un directo contigo. Te quiero ver, te quiero conocer, quiero acercarme a ti. Ya mi intención no es darte más teoría. La teoría te la puedo dar por aquí, sino ir a la práctica. Y en la misma práctica te doy la teoría de por qué tomamos la entrada teniendo resultados. Entonces, ya sabemos que hay a nivel mensual. Fíjense que por eso es que yo quiero trabajar el SAOC y el SAOC USD. Es decir, la plata contra el dólar y el oro contra el dólar, porque ahorita van a hacer movimientos exponenciales como lo está haciendo el SP500, que eso ya lo hemos hablado en clases pasadas. Pero entonces aquí es donde estamos buscando el fuerte volumen del precio donde están entrando los institucionales. Una vez más, yo no puedo entrar aquí, obviamente puedo predecir qué va a ser el mercado. Si mi estrategia no me permite predecir qué está haciendo el mercado o hacia dónde van los institucionales, mi rentabilidad va a bajar muchísimo. En la anterior clase hablamos de la gestión de riesgos, hablamos de cómo funciona un plan de trading. Entonces, mírate la clase pasada cuando termines este video, por favor. Entonces... Ya entendemos que estamos en esa zona de aquí. Si yo me voy a semanal, yo puedo ver simplemente... De hecho, me voy a basar en el movimiento anterior. Miren el impulso y retroceso que hizo aquí. Luego otro impulso. Aquí va a ser un retroceso. Va a tocar nuestra esma exponencial de 14 periodos y posiblemente va a seguir subiendo. ¿De cuántos pips estamos hablando? Por ejemplo, en este brazo nos hicimos un movimiento de 400, más de 400 pips. ¿Cuánto va a haber el próximo movimiento? Otra vez otros 400 pips que puedo trabajar en el mes en mes, en el día a día, sabiendo que estoy trabajando en un brazo, en un brazo eh, mensual. Luego un impulso y un retroceso, pero eso lo va a hacer a nivel semanal. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes filtren los pares. Para eso me van a tener a mí en la sala en vivo para que yo pueda filtrar los pares para ustedes y no se metan en estas zonas de aquí. Mientras que ustedes van teniendo resultados, van aprendiendo y no tienen que estar viendo todas las gráficas. Sino que simplemente ahorita, trader, céntrate en, el, en la plata y en el oro si quieres hacer forex. Esos son los mejores pares para operar ahorita en forex por lo mismo que te estoy explicando es decir mira aquí fíjate muy bien porque quiero que te lleves información de otro calibre no quiero repetirte siempre lo mismo sino que simplemente me estoy basando en la gráfica abre el año aquí hace un fractal del año el culo del año el primer fractal del año el primer bajo del año y luego se va a impulsar aquí es donde está el dinero aquí es donde está la rentabilidad entonces, es importante que entiendas que si yo marco esta zona de aquí, ¿cuál sería aquí la zona de soporte? Podría ser esta zona de aquí. Mira que tiene confluencia con la esma exponencial. Obviamente yo tengo más esmas si y tengo una tengo mi herramienta de lira de alta frecuencia, tengo también otros indicadores mucho más avanzados, pero eso lo vamos a profundizar dentro de la sala de trading o dentro del canal de Telegram. Todavía no voy a abrir los cupos, quiero irte entrenando poco a poco para que vayas sintonizando con el mercado y con la estrategia, para que te vayas preparando, para que cuando entres ya estés preparado por lo menos un 20% psicológicamente y a nivel de estrategia de lo que viene para que nosotros tomemos las entradas. Obviamente yo ahorita no estoy operando ni el oro ni la plata, porque estoy esperando a que haga la retracción en esta zona. Cuando llega a esta zona, ahí voy a empezar a poner mis ojos. Mientras tanto no me interesa, ahorita estoy operando el Nasdaq y el S&P 500, que ya se están liberando y ahí es donde está la rentabilidad. Mientras tanto, aquí está haciendo el engaño. Mi cada vela de aquí es semanal. Fíjense esa lateralización tan drástica y miren las mechas tan brutales de engaño, estos son mechas de engaño, ¿por qué? porque aquí el mercado está acumulando, está yendo de arriba a abajo, mire que si yo me voy a diario aquí, podemos ver a nivel fractal, cómo se encuentra el mercado, cada fractal es un alto y bajo confirmado, en este caso son diarios, un alto y un bajo diario, aquí muchos están perdiendo dinero, déjenme saber aquí abajo en los comentarios, cuántos han perdido dinero aquí, Déjenme saber aquí en los comentarios sus dudas, sus preguntas. Si quieren tener acceso al canal de Telegram y tener acceso a todo el entrenamiento, déjenme saber también aquí abajo en los comentarios. No olvide compartir el video con otros traders de otras... Que están entrenándose con otras academias que solo le dan teoría y no le dan práctica. Para que ellos también vayan aprendiendo y salgan de ese bache de baja rentabilidad o de muchas pérdidas. Yo sé que muchos traders se encuentran frustrados y por eso quiero abrir la sala de trading en vivo. Porque para mí es importante que cada trader tenga resultados. Tenga los resultados que yo estoy logrando. Pueden ver mi cuenta auditada también en el canal de Telegram. Recuerden que ahí está. Ahí los estoy compartiendo todos los días. Ahí estoy compartiendo análisis a profundidad. Oportunidades de mercado. Mientras que abrimos la sala de trading en vivo. Quiero irte entrenando, trader. Entonces, es importante que entiendas esto. Si yo me voy a diario aquí, en el impulso pasado... Fíjate muy bien, déjame buscar, uh, uh, uh. ve dándole like al video, por favor, dale like al video. Mira, aquí esta zona de aquí, aquí es donde ocurrió toda la lateralización del precio. Algo muy similar, muy similar va a ocurrir en esta zona de aquí y es lo que yo estoy esperando. Y es lo que tú deberías estar esperando. Entonces pon tus ojos en, el, en la plata y en el oro y si quieres operar Forex, opera estos pares. Si lo que quieres es tener resultados de una vez, ve al Nasdaq y al S&P 500 que ya están haciendo su liberación del precio. Recuerda que en, el canal, que en el canal de Telegram hay toda la información. Traders, un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Recuerda que voy a estar subiendo una clase diaria para todos ustedes. Entonces no olviden suscribirse y activar la campanita para que las notificaciones le lleguen de una vez y no tengan demora de ver fresquito el video y de ver fresco el análisis. Un gran abrazo y nos vemos adentro del canal de Telegram.